Te juro que te quiero que te he querido y te querré más que nadie pero no voy a insistir más querer o amar son sentimientos preciosos y quizá de las mejores cosas que un ser humano podría sentir en la vida tan poderosos que son capaces de hacerte feliz o llenarte de tristeza con un simple movimiento no es de extrañarse que cuando llega una persona especial a nuestras vidas, nos tratemos de esforzar de cierta manera para poder conseguir algo con esa persona, una meta, un deseo, un sueño. Pero muchas veces solemos descuidarnos y eso es algo también muy común de pasar. Una vez que nos adentramos al maravilloso universo que comprende una mente que conecta con nosotros. Sería más fácil salir de las garras de un tigre, antes que salir de los brazos de la persona que amamos. De esa mente preciosa que ha conectado con todos nuestros sentidos, para hacernos esforzar cada día más por ser felices y perdernos en sus ojos una vez más. Hola. Sé bienvenido. Hola, sé bienvenida. Soy Ricardo Niño y esto es BeLifers. Este video reflexivo, la verdad, te va a gustar bastante, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Te tengo una sorpresa. Sin más, prosigamos. El ser humano, por naturaleza, es egoísta. Y una de las cosas que resultan ser más fascinantes cuando nos hemos enamorados es que ese mero sentimiento es capaz de mejorarte o cambiarte en sí. Aunque no lo digamos así, es mejor expresar que te motiva a sacar la mejor versión de ti mismo. Si tienes más motivos por los cuales luchar, y aunque seas una persona independiente, siempre será mentira que cuando caes enamorado o enamorada, de alguien no te vas a apegar de cierto modo a esa persona pero lejos de ser algo malo realmente se disfruta ya que has tenido la oportunidad de conocerle y saber que si te has enamorado es porque hay algo en su configuración que a ti te hace mucho bien es complejo este sentimiento y quizás en todo lo que se ha mencionado tengas una persona en la mente o alguien que mínimo te genera nostalgia. Un sentimiento lejano que deseas volver a acercar. Pero solo se mantiene ahí, siendo tenue. Y cuando encontramos alguna distracción, se transforma en un pensamiento efímero. Que te hace sentir extraño cuando ves algo que te recuerda a él o ella. En esa vida. La posibilidad de describir perfectamente un sentimiento tan inefable. Y multifacético como lo es amar es realmente subjetiva porque quizá tú tengas tu propia definición de amor y por supuesto puede ser diferente a la de las demás personas y sin embargo no significa que sea incorrecta pero en todo radica un problema que solemos tratar de solucionar cuando hemos amado a ojos cerrados Dicen que escuchemos los consejos, pero también dicen que nadie aprende de experiencia ajena. Entonces, ¿qué nos queda? Es doloroso, pero es un sentimiento que tenemos que vivir para darnos cuenta de cuánto valemos. Aunque sí, quizá a no todos les suceda, pero en su mayoría comienzan a amar ingenuamente para luego volcarse y caer en una decepción. Es aquí cuando nos damos cuenta de nuestro valor. ¿A qué se deben estas preguntas? Si has llegado a este punto del video, te pido que por favor me regales un muy buen like. Y me dejes un comentario con un emoji de una mariposa. Así sabré que ya estás siendo fiel Lifers, que te está gustando este video. Y que te está siendo de mucha ayuda. Aprovecha para compartirlo con esa persona que lo necesita. Vamos, busquemos el bienestar en conjunto para que todos nos sintamos mejor, para que nuestro alrededor sea mejor y no nos colmen de energías negativas que la verdad no las necesitamos. Bien, prosigamos con la explicación. Un amor ingenuo, como el primero, es quizás el amor más fantástico que puedas sentir en toda tu vida, pero solo llega a tener finales felices que duran para siempre cuando esta otra persona siente lo mismo que tú de igual forma como tú lo haces ya que el hecho de que una persona esté enamorada no significa que lo vaya a hacer con la misma intensidad siempre existen algunos niveles y límites que se imponen las mismas personas para no salir heridos muchos al enamorarse piensan que quizá todo es posible no es tan mal alimentar las ilusiones que hacen que nos alejemos de la realidad en la que todo el tiempo estamos sumergidos. Siempre es lindo tener ese escape del mundo real que nos haga soñar y sentir que todo está bien. Así que sí, hay parejas de parejas, hay amores de amores, pero lo que no nos podemos permitir es explotarnos sentimentalmente por algo que ya está muerto. El amor. Por más romántico que te consideres y por más que quieras intentar las cosas sí o sí, con una persona no puedes aplastarte a ti mismo cuando sabes que algo ya estaba empezando a quebrarse y que trataste de pegar está completamente roto. Como dicen por ahí, no puedes intentar tapar el sol con un dedo, y si el problema es tan inmensamente grande como para consumirte, es el momento en el que tienes que dar un paso fuerte y firme para salir de lo que podría convertirse en algo tóxico. Será difícil haber pensado en un principio que sería algo duradero, que estarían juntos siempre, o que quizá no, pero siempre es muy difícil dejar ir a alguien que amas, a alguien que quieres, pero sin embargo, jamás fue tuyo. Solo era el sentido de pertenencia, acosándonos otra vez tratando de hacernos posesivos sin saberlo. Pero, ¿qué es lo realmente malo? Bien, el amor es ciego, y a veces solemos abandonarnos por querer hacer feliz a otra persona, por querer levantar algo que quizá ya no sea recíproco, y eso... Es una de las cosas más cruciales con respecto a una pareja. La reciprocidad. No puedes esperar que las cosas funcionen. Si una pareja que obviamente es conformada por dos personas. Se convierte en una relación. En la que tú estés haciendo todo lo posible para levantarla. O incluso des muchísimas más cosas que las que da la otra persona. Y te sientas inconforme. Pero de todos modos sigues allí que la amas lo cierto es que entre elegir la felicidad y la felicidad de la otra persona siempre deberías elegir la tuya si ves que eso simplemente ya no conforta ya que al final si no eres feliz realmente cómo esperas llegar a hacer feliz a alguien más el primer amor que se debe llegar a conseguir es el amor a uno mismo y el propósito de una relación debería ser compartir una felicidad individual para eventualmente hacerla mucho más grande ya que al estar contentos con nosotros mismos no necesitaremos depender demasiado de alguien más y lo más importante conocernos conocer nuestro valor e identificaremos quiénes nos merecen y quiénes no. Increíble, ¿verdad? Vaya que es muy sorprendente este tema. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, por favor, regálame un buen like. Suscríbete. Activa la campanita para que te avise.